Lo que me llevó a donde estoy y hacia donde sigo y seguiré yendo es una loca ética de trabajo. Y esa loca ética de trabajo hace que puedas poner esa gran cantidad de trabajo si estás haciendo algo que te apasiona. Y eso es a lo que he comprometido mi trabajo en cosas que me apasionan. No puedes comprometerte completamente con algo si no te apasiona. Debes mirar lo que te rodea, las cosas que te involucran. Y pregúntate si realmente te apasiona, si realmente quieres poner todo de tu ser en estas cosas.